¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Encuentro con lo Desconocido. Estamos transmitiendo para YouNow, para Facebook y para YouTube. Así que un abrazo para Sharon Toledo. Hola, hola Sharon, ¿cómo estás? Bienvenida a Arturo Bertossi, también bienvenido. A Quetzali, un abrazo a Quetzali, bonito nombre a Quetzali. Me gusta ese nombre, Quetzali. Picasso, un abrazo también allá a la gente en Yunao que me está viendo, a Eric Yebra, a María Orduña, a Supertox GT, a Luna Maya, a Ismael González. Buenas noches desde Tampico, Tamaulipas. Yo los saludo desde Kosovo. Ahora nos encontramos. ...en el eh, viejo continente, nos encontramos cerca de Rusia, acá este, está el termómetro bajo menos 15 grados, entonces por eso los saludo desde esta parte del mundo, desde Kosovo. Gracias a Guillermo Mezco Benítez también que está viendo esta transmisión, vamos a hablar de fenómenos paranormales, pero un fenómeno muy especial que quiero platicarles una historia muy interesante que les voy a platicar. Julián López, hola soy fan tuyo de lo paranormal, saludan por favor, un saludo Julián, a Marcela Sandoval también, hola niño hermoso, dice eh, Marcela, a Néstor David, saludos Oclac desde Aguadulce, Veracruz, saludos hasta Aguadulce, Veracruz, un saludo hasta Panamá, saludos Oclac, a Super Toja, Luna Maya, Valeria Santana, Guillermo Armenta, Bienvenidos, buenas noches allá en YouTube, en YouNow y en Facebook, a Víctor Ortega también que nos está viendo en YouNow, gracias a toda la gente por sus likes, por el super chat de Pablo Maidana que nos mandó 50 pesotes, dice hola, hola saludos desde Argentina, me encanta tu aporte al mundo del entretenimiento, gracias mi hermano Pablo, un abrazote hasta Argentina, saludos y muchas bendiciones Saludos desde Chalco, dice Marisalas Aguilar Viejón. Saludos desde Huascalientes, Julio César López Ayala. Saludos al Temolote. Salud al Temolote. Eso suena medio raro, al Temolote. Pues bueno, les hablarían ruso, pero como no lo entienden, pues les voy a hablar español. Entonces sean bienvenidos todos y todas, chiquillos y chiquillas vamos a platicar sobre un, un tema muy interesante que está apareciendo en pantalla sobre amigos imaginarios o fantasmas recuerden que tengo mi whatsapp para que me puedan mandar un mensaje o me puedan mandar un audio me puedan mandar fotografías videos o eh, me hagan una llamada por whatsapp para hablar del tema ok ahí va a aparecer mi whatsapp en un ratito eh, para la gente de YouTube y para la gente de Facebook. Y para la gente de YouNow, pues me van a estar viendo solamente a mí. Pero vamos a estar platicando. Julio César López Ayala, no es broma, soy yo el temolote. G, me encanta tu trabajo. Ah, él es el temolote, Julio César. Es el temolote. Saludos a tus videos, marcaron mi infancia, dice Wilfredo. Me hace sentir muy viejo. Dice que mis videos marcaron su infancia, Mari Salas también, bienvenidos esta noche de jueves ya Este jueves, eh, muy tranquilo, parece muy tranquilo, no sé ustedes, ya se siente el frío en todas partes de Norteamérica Para la gente que se encuentra en Sudamérica seguramente comenzará el calor Pero para los que estamos en Norteamérica y en Rusia, por ejemplo... Ahora mismo que estoy en Rusia, en Kosovo, eh, pues ya hace bastante frío y es buen eh, momento para tomarse un café, un té, un, un eh, atolito, algo calientito y comencemos a disfrutar del tema que a continuación vamos a hablar. Sobre amigos imaginarios o fantasmas. Hace dos días subí vi un video sobre... Una niña que fue grabada diciendo que era molestada por otras niñas en su habitación. Esta niña es muy pequeñita, tendrá alrededor de cuatro años. Y el video fue subido a TikTok. Eh, en este video ella dice que las niñas que la molestan están muertas. La mamá es quien le pregunta sobre lo que le sucede y ella platica eso. Vamos a poner el video a continuación para que la gente de YouTube y Facebook lo vea y para que la gente de YouNow lo escuche. Voy a buscar ese videito entre todas mis, mis evidencias paranormales que tengo acá. Se llama Niñas Fantasma. Muy bien, aquí lo tengo y aquí lo tengo ok ahora vamos aquí vamos a compartir pantalla vamos a compartir archivo de video ah, me permite compartir un archivo de video que es mucho mejor entonces aquí sí niñas fantasma aquí está Aquí está, vamos a ver. ¿Son malas? ¿Quién, mami? Ok, vamos a ver este video, que es el que me hace eh, hacer esta transmisión el día de hoy y hablar sobre amigos imaginarios o fantasmas. ¿Qué son? Si hay gente aquí que le haya sucedido lo mismo con sus hijos, prepare sus historias para que nos pueda llamar al WhatsApp, para que nos mande un audio o para que nos mande por escrito, voy a estar leyendo sus, sus mensajes vía WhatsApp. Eh, porque estoy seguro que a muchos les ha sucedido con sus hijos. O ustedes mismos fueron de esos niños que de seguro vieron duendes, vieron ángeles o vieron espíritus cuando eran pequeñitos. Vamos a escuchar en YouNow este video. Y para la gente de YouTube y Facebook, vamos a verlo. Vamos a reproducirlo. Mamá. ¿Son malas? ¿Quién, mami? Mis amigas son malas. ¿Quiénes son malas, mi amor? ¿Cuáles amigas? Mi niña me mamá. ¿Muerto? Mamá, no quiero mi cuarto. ¿Por qué, mami? Mis mi niñas muertan. Mi ¿Cuáles niñas, mi amor? Mis niñas muertas. Mi ¿Las niñas muertas, mami? Muertas. ¿Muertas? Sí. ¿Me pongas? ¿Y cómo son? ¿Son grandes o chiquitas? Chiquitas. ¿Chiquitas? ¿Y cómo se llaman? Lupita y Diana. Lupita y Diana. Okay, ahí está el video. ¿Qué les pareció? Eh, ¿Lo habían visto? Lo subí hace unos días... A mi canal de YouTube, eh, el video original se encuentra en TikTok. Me gustaría eh, saber más acerca de él o de este caso para poder investigarlo. Y no sé si ustedes, un abrazo para Angélica García que nos está viendo en YouNow, a Beatriz G también. Gracias, chicas, gracias, chicos. Guillermo Alejandro, gracias por sus likes, gente. Apóyenme con esos likes allá en YouNow. Didi Jasbeck, un abrazo, Didi, ¿cómo estás? Y toda la gente que nos ve en Facebook. Min cook en Facebook nos escribe lo siguiente. Yo creo que son fantasmas, ya que a mi primo le pasó algo similar. Esto ocurrió el día primero de noviembre. Y recuerdo haber visto una niña pequeña con un vestido blanco jugando con él. Y en la casa, la más pequeña es una prima de 20 años. Eso le sucedió a su primo, dice Min Nam Kuk, que lo que lo vio jugando. Con una niña y no hay niñas en la casa. Nati Princes, un abrazote Nati Princes hasta Jalisco, me parece que Nati Princes es de Jalisco. Francisco González, ya son varios los videos, me puedes pasar... Eh, el link o algo, lo, los buscamos y los reproducimos. Alejo Ranulfo Gutiérrez, un saludo a Juan Daniel, saludos Oxlack, un fuerte apretón de mano izquierda, mi amigo es scout, eh, es scout. A todos saludos Oxlack, menos a mí. Shotgun Ali, un abrazo. ¿Qué pasó con ese caso? Ya se resolvió. Mi niña juega con un amigo imaginario, dice Luna Maya. Mi amigo, mi, mi niña juega con un amigo imaginario y se pone a platicar y luego a correr sola riéndose dice luna maya qué pasará efectivamente los niños verán espíritus tendrán esa capacidad que con el tiempo a nosotros los adultos se, se nos pierde si es así entre qué edades pueden los niños ver estos espíritus qué tipo de espíritus son ¿O cuántos tipos de espíritus pueden ver? ¿Pueden ver fantasmas? ¿Pueden ver lo que se les llama duendes? pueden ver lo que se les llama ángeles? Si esto es posible, entonces, esos espíritus, duendes, hadas, ángeles, ¿existirán en un mismo plano? ¿Estarán coexistiendo en una dimensión a la par que la nuestra? Y si es así, entonces ellos... ¿Saben que los niños los pueden ver? ¿Y qué hacen? ¿Jugar? Por ejemplo, aquí lo que nos menciona nuestro, nuestra compañera es que su niña juega con alguien. ¿Por qué un espíritu jugaría con una niña? Si ustedes serían espíritus, ¿se pondrían a jugar con los niños? ¿O los espantarían? ¿O depende de qué clase de espíritu sea? Si juega la niña quizá pueda ser lo que se les llama ángeles o espíritus buenos si les tienen miedo como en este caso el video que acabamos de ver pues pudieran ser que sean espíritus malos que simplemente molesten eso da miedo saber que ahora mismo ustedes los los que tengan hijos en sus habitaciones pudieran estar ahí mismo espíritus duendes hadas ángeles no lo sé pero quizá estos niños pequeños eh, los puedan, los puedan ver. Saludos, dice Rosa, Me. no Rosa, <risa> así se llama, o así se puso Rosa, eh, pero bueno, no voy a poner su, no voy a decir su apellido, casi, casi lo decía Eduardo Hernández, así César Hernández también, Serena dice y Melisa, no sé dónde esté Melisa, Melissa era una de esas niñas que veía cosas raras y por eso está así. Por eso actualmente está tan rarita, porque de niña veía cosas raras. Jasbeck Dice, a mí me pasó. Jasbeck, escríbeme un mensaje al WhatsApp o mándame un audio y platícame tu historia. Dice, los que tengan hijos y mascotas también, dice Luis Cruz Mejía. Eh, dice Cristian Sasueta que cuando saco el video del rastro eh, en, un, en un rastro abandonado me espantaron. Eh, sí, lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a sacar. No, no, no, no, se los, no los voy a dejar con la incógnita. Voy a sacar ese video donde efectivamente sí vi, al mi parecer, un fantasma. Ya que la Padilla, mi hija, cuando tenía tres años, me decía que tenía unas amigas y que estaban pegadas. Cuando tenía tres años, decía que tenía unas amigas y que estaban pegadas. Eso suena demasiado tétrico, demasiado tétrico. Sabemos que hay personas que nacen unidas por la cadera comúnmente. O hay personas que nacen con dos cabezas, eh, pero que... La niña de tres años ve a un espíritu de unas niñas pegadas, lo hace doblemente escalofriante. Doblemente escalofriante. Unas niñas fantasma que estaban unidas, que estaban pegadas. Eso, eso sí da bastante eh, miedo. Se eriza la piel de solo pensarlo, imaginarlo. A y dice, son almas en pena. Almas que no pueden trascender a la luz pero también les da miedo ir a otro lugar donde no haya luz. Almas en pena, almas que se mantienen en este plano terrenal y que les da miedo ir a otro lugar donde no haya luz. Es que no sabemos si cuando nosotros morimos, vamos a un lugar con luz o sin luz, o desaparezcamos, o si haya conciencia, o si nuestro cuerpo se queda como una imagen, como un espectro. Ese es el misterio de la vida y de la muerte y de lo que hay detrás de esto muchos mencionan que han estado muertos por algunos segundos incluso minutos y regresan de la muerte y cuentan experiencias extrañas estas que ven un túnel con una luz al final Arles dice el lunes que estaba viendo la tele en mi cuarto estaba sentado y de un lado de mí en el piso pasó un bultito caminando yo pensé que era mi gatito, pero, pero, pero no, porque estaba en la sala. Pasó muy rápido, tanto así, que ni siquiera forma le vi. Dice Arles que vio un vueltito. Ahora, si hablamos de que son espíritus, de que pueden verlo los niños, ¿por qué tanto se habla de espíritus de niños? ¿Por qué habrá tantos espíritus de niños? ¿Por qué no mencionan quizá a un anciano, una anciana? Que sí hay casos, ¿no? Pero en su mayoría son niños o niñas las que se les presentan a, a, a los infantes cuando, son, cuando tienen esas cortas edades. Gracias a Frank Lawrence que se ha convertido en fan en esta transmisión en YouNow. Dice, hola, Oxlack, un placer el poder comentar en tu directo. Te mando un gran abrazo desde que desde Veracruz, yo creo. Quería preguntarte, ¿podría participar con mi propio criterio sobre el tema del video? Claro que sí, Omar, Gavidia. Mándame un mensaje al WhatsApp. Voy a poner el WhatsApp ahora mismo en pantalla para que la gente que quiera mandarme una foto sobre el tema, un, un audio platicándome una historia o un texto. Con gusto lo vamos a estar leyendo. Dice a que sale exacto hasta que estemos del otro lado sabremos qué hay. Eric Díaz Vázquez, extrañaba el en vivo y que tú lo, dijera, lo dieras un saludo. Gracias, uh, buenas noches, dice Drape TV. Hola Ox, mi hijo dice que tiene un amigo que se llama Nadie. Un amigo que se llama Nadie, es un amigo imaginario también. Es curioso también cómo en el video que vimos hace un momento... La mamá le pregunta a la hija que cuántos, que cómo se llaman las niñas y ella le responde sí, sí tienen nombres al parecer los fantasmas. Y si estos fantasmas o estos espíritus se les presentan a los niños, entonces también podríamos estar deduciendo que son o, o que fueron en algún momento espíritus terrenales, espíritus que estuvieron encarnados y que recibieron un nombre porque si fueran espíritus en otra dimensión que no tuviera nada que ver con el plano terrenal y, y lo material entonces quizás sean simplemente esencias que no tuvieran nombre, pero si ya tienen cierto nombre es porque estuvieron en vida estuvieron encarnados no sé, a ustedes les gustaría cuando mueran ser fantasmas, ser espíritus o que todos quizá cuando lleguemos a la muerte nos convirtamos solamente en espíritus y deambulemos por este mismo plano terrenal, pero que nadie nos pueda ver, solo los niños o los animales como ustedes mencionan, eso sería algo desesperante, porque quizá quisiéramos comunicarnos con las personas que quedan en vida, quizá quisiéramos que alguien nos perdone, quizá quisiéramos que Reveláramos el nombre de alguien que nos atacó o, o que dijéramos algo que no dijimos en vida. Eso sería desesperante porque el no poderse comunicar desde el otro lado de la muerte con, esta, con este plano terrenal sería desesperante. Sería desesperante estar muerto. Es como si todos a tu alrededor vivieran y a ti no te vieran. Años después venimos a esa casa y mi amiga, que fue mi vecina, me comentó que los nuevos vecinos tenían un niño y también veía lo mismo. Los niños, los niños ven cosas. Dice, no me gustaría, dice Beatriz. Vamos al WhatsApp a ver si tenemos ya algunos mensajitos. Omar Gaviria dice, digamos que he estudiado mucho sobre este tipo de temas, pero no quiero profundizar sin permiso para no molestar. Un abrazo. Tú, profe, tú mándame un audio, Marga Vidia, unos audios de, no sé, tres minutos, más o menos, para que la gente no, no diga que, que haga la ley Roxana. Recuerden que la ley Roxana es que quien me hable no puede tardarse más de diez minutos, solamente que las historias nos las cuenten más rápido para que demos oportunidad a otros de que nos cuenten sus historias. Y no, no se tarden en, en, en cada relato que ustedes me digan. Dice Justin Edu: Yo, una vez, tipo 3 de la mañana, era en Navidad, fuimos con mi primo a dar la vuelta al barrio, y vimos, vimos a unos hermanos en el subibaja. O sea, cuando los vimos, solo así que fuimos a verlos tenían sangre en los ojos. Qué, qué raro. Vieron a unos niños que estaban en los sub en las 3 de la mañana y cuando se acercaron los niños tenían sangre en los ojos Eso ya está muy material, Vidri Vargas, buenas noches Oxla qué pasó con la última parte de los videos de hadas Donde encontraron el aparente cuerpo de hada parecía muy real, uy ya no sé de qué video estamos hablando Vamos a ver si eh, Dice Hernández Sánchez Kevin Cuando mis amigos y yo éramos niños Y salíamos a jugar Veíamos duendes en una tapia Y los veíamos que entraban Y salían de un tronco de árbol Órale ¿Alguien más ha visto duendes? Vamos a tener un, un especial de, de duendes Hoy estamos precisamente con Amigos imaginarios Fantasmas, duendes, hadas, ángeles ¿Qué son los amigos imaginarios? Saludos desde Puebla, suscrito desde el 2014. Un abrazo, Ramírez Paez, Gracias. Yo tuve un amigo imaginario, pero no me acuerdo de nada. Dice Anaela Ela Price. Yo vi una persona que traía un perro muerto en una bolsa arrastrando y no es la primera vez. Ya lo han visto varias personas y solo se ve en horarios de madrugada. Esto pasa en Temacac, en Tecamac, en Tecamac, perdón, en Tecamac. Mi opinión la puedo compartir aquí. Verás, ha estado estudiando sobre el tema de los fantasmas, pero este tema tiene una perspectiva muy diferente a la teología con respecto al estudio paranormal. Saludos desde Puebla, suscrito desde el 2014. Un abrazo, Estefany Barrientos Sánchez. Saludos. El niño de mi vecina dice que tiene una novia llamada Blanca, pero no conoce a nadie con ese nombre. El niño dice que tiene una novia que se llama Blanca, pero no conocen a nadie que tenga ese nombre. Es bien interesante cuando los niños comienzan a decir ese tipo de cosas Que, que hablan con personas, en este caso que tiene una, una novia ¿A ustedes les han dicho que de niños hablaban solos? A mí me decían que de niño me metía al, al ropero a jugar y platicaba y me reía Yo no sé, yo no recuerdo eso, pero es lo que les menciono ¿Estos espíritus querrán hacer algo malo con los niños o solamente eh, aprovechan que los niños pueden verlos y simplemente interactúan? ¿Qué onda? Tengo 19 años y hace un año murió mi exnovia y estos días conocí a una chica, pero de alguna extraña manera cuando hablo con esa chica escucho a mi ex en mi cabeza y es raro, ¿por qué será? Okay. ¿Cómo que escuchas a tu ex en tu cabeza? ¿Es como si tu ex se enojara que hablaras con esta chica nueva? ¿O como si esa ex estuviera poseyendo el cuerpo de esa chica nueva que conociste? Dice Huicho Rodríguez, mi hijastro cada noche cuando apagamos el foco, mi flaca y yo decía no la apaguen y lloraba diciendo me pega Pancho. Él era su amigo imaginario, pero le tenía miedo que le pegaba. Ah, miren, aquí en este caso, pues este amigo imaginario le pegaba al niño. Es como el caso que acabamos de ver en el video, donde la niña dice que estas niñas fantasma la molestan. Las niñas muertas la molestan. Eso da miedo, da miedo. ¿Serán niños de verdad? ¿Serán niños de verdad o serán como muchos mencionan demonios o entes de bajo astral que se hacen pasar por niños, porque de esa manera, eh, como, que, como que se manifiestan con la inocencia. Es algo muy maligno, algo de bastante maldad el, el hacerse parecer como niños y en realidad ser demonios. Hay tantas preguntas sobre el mundo de lo espiritual y del más allá. Yo tengo una prima que a la edad de tres o cuatro años miraba a una persona en el balcón de la casa de mi abuela y no fue la única ocasión, sino fue, fueron varias veces, pero nosotros nunca vimos nada. La niña de cuatro años veía a alguien en el balcón. O sea, los fantasmas, los fantasmas, los espíritus, quizá deban estar en todos los, en todos los lugares, pero solo algunas personas o algunos niños pueden verlos o lo sienten. Tengo aquí un, eh, un super chat de Justin Chan que nos mandó 14 pesos. Gracias por esos 14 pesos. Gracias a toda la gente que apoya con los super chats para que podamos realizar estas transmisiones sobre estos temas interesantes cada noche. Gracias a la gente de YouNow por sus likes. Los, los likes en YouNow ayudan mucho. Ya tenemos mensajitos en, en, eh, en el WhatsApp. Vamos a verlos. Vamos a ver los mensajes en WhatsApp. Y aquí Moisés o Moisés dice lo siguiente. Hola Oxlack, tengo una historia de amigos imaginarios. Esta historia es de un amigo llamado Julio. Él tiene dos hermanas pequeñas. Cuando pasó esta historia, la hermana más chica era la que tenía un amigo imaginario llamado Pato y siempre jugaba con él y decía que parte de la casa se encontraba hasta y decía que y decía en qué parte de la casa se encontraba. Hasta que un día le preguntaron que dónde vivía su amigo imaginario y ella contestó que vivía entre las paredes del baño y la otra casa. Su mamá no le dio tanta importancia hasta que un día platicando con su vecina, que al igual tenía un hijo de la misma edad, coincidieron que él también tenía un amigo imaginario llamado Pato, y que él vivía entre la pared de la cocina y la otra casa. Algo raro que dos niños tengan el mismo amigo imaginario, ¿no crees? Pues está interesantísimo este, este caso, porque nos hace pensar que efectivamente... Los fantasmas se comunican. O estos amigos imaginarios que ven los niños son espíritus. Este experimento, este, esto sería un, un buen caso para hacer el experimento. Eh, dice Silvia Gómez que estoy mostrando el, el WhatsApp y que ojalá no salga su pack. No, Silvia Gómez, los packs los pongo aparte. Tú no te preocupes por eso, no van a salir packs en vivo híjole imagínense que que este espíritu vivía entre la pared que dividía las dos casas o sea a lo mejor a lo mejor incluso y había un objeto de, de un niño que murió o huesos de, de esa persona que pudieran estar entre las paredes estaría interesantísimo saber dónde fue ese caso y si se animaran las, las familias, ¿no? como para, para buscar entre esa pared que dividía la casa saber qué había entre eso puede haber un objeto o puede haber huesos y es por eso que el espíritu se mantenía ahí y hablaba o se comunicaba con los niños eso está de miedo, está de miedo Y también que se llamara Pato O sea, era el mismo espíritu Esto a veces, a, a, a mí en muchas ocasiones Me hace creer las historias que, que nos cuentan Y entonces a la vez Creer que hay un mundo de espíritus ahí Que los fantasmas existen Que esto es cierto Que no todas las personas los pueden ver Pero que están ahí Y que el, el misterio no se ha resuelto que no hemos podido poder entablar ya una relación directa con los espíritus desde desde la época antigua ya se tenía muchos recursos para tratar de hablar con los espíritus el espiritismo y otras eh, formas de, de comunicarse con los muertos estoy seguro que en algún momento de la historia se podrá hacer esa comunicación ahora nos da miedo y es que no sabemos si esos espíritus sean buenos o malos, le tenemos miedo a lo desconocido, le tenemos miedo a que nosotros estemos en nuestra habitación, apaguemos la luz y nos vayamos a dormir tranquilamente y no sepamos que ahí están espíritus observándonos todo el tiempo. Eso da miedo, da miedo que nos estén viendo sin que nosotros sepamos. Justin Edu dice, o sea, tengo recuerdos de mi abuelo que murió en 1980, es imposible, vas a decir, porque murió en 1980, pero lo tengo en mi mente. Solo lo veo en la foto. ¿Será que me quiere decir algo? Dime, por favor. A Justin tiene un como, como un eh, una historia, pero mándamela mejor al WhatsApp para que la pueda leer completa en lugar de en los comentarios. Este bandido 64 nos mandó 10 pesitos. Gracias, gente. Así de 10 pesitos, de 15, de 20, de 50 pesitos, de lo que ustedes puedan. Gracias por apoyarme con esos superchats para que podamos a, a seguir haciendo estas transmisiones, y a toda la gente en YouNow también, gracias por los likes, por las manitas de 10, por las manitas de 50, de 100, por los cofres, o todo lo que manden, los obsequios, y las animaciones, gracias gente en YouNow por apoyarme, estamos hablando sobre amigos imaginarios, o oh, fantasmas, vamos nuevamente al WhatsApp, a ver lo que tenemos acá, esta historia me super interesó, de, Mo de Moisés, Vamos a... Le, le quería poner una, una estrellita a este chat porque está bien interesante la historia. Vamos a leer otro. Hay alguien que me mandó por ahí fotitos, vamos a verlas. Dice, hola, buenas noches. Yo de niño veía duendes en el cuarto donde dormíamos, mis hermanos y yo. Siempre dormía con la luz prendida, pero ellos me apagaban la luz. Yo quería gritar de miedo, pero no podía. Y cuando lograba... A hacerlos lo mismo, mis hermanos se despertaban, pero ya no estaban. Recuerdo que no eran tan pequeños, medían como 70 centímetros y tenían cara muy arrugada, como si ya estuvieran ancianos. Saludos desde Guadalajara. Ahora me acordé de un... De un eh, de alguien que me mandó esto, que son fotografías, y es una historia. Pero hablando de esto de que veía duendes y que los duendes tenían la cara arrugada eh, muchos de los relatos que han visto duendes mencionan precisamente eso, que son como viejitos. En un especial que tengamos de duendes vamos a hablar sobre estos casos, sobre estas experiencias que han tenido y vamos a hacernos muchas preguntas del por qué los duendes tienen ciertas características. Pero al parecer los duendes están en el mismo plano al parecer, el plano de los amigos imaginarios o de los fantasmas, porque los niños son los que más ven a los duendes. Vamos a leer este WhatsApp que quedó pendiente del programa pasado. el programa pasado hablamos sobre fantasmas en el trabajo y alguien me ha mandado este mensaje que dice lo siguiente. Buenas noches, Oxlack. Una exnovia, exnovia trabajó para los recorridos de terror de Día de Muertos. Te mandé unas fotos. El recorrido fue en el panteón y unas amigas suya, una amiga suya tomó unas Ay. fotos y capturaron esto. Vamos a ver la fotografía primero, la original. Esto está, está saliendo ya en la transmisión de Facebook y YouTube. Ahí está la fotografía original. Como vemos, eh, la novia de nuestro amigo estaba en los recorridos. Estaba haciendo estas eh, presentaciones nocturnas sobre leyendas. Pero lo que van a ver a continuación, sí da miedo. Podemos ver que en la tumba que se encuentra atrás, en esta área, que es como una ventanita de lo que es una capilla, se alcanza a ver una niña. Se alcanza a ver una niña. Vamos a ver más de cerca. ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? Perdónenme, se me fue la. Compartir pantalla. Pestaña de Chrome. WhatsApp, compartir. Ahí está. Ahí estamos compartiendo exactamente. Aquí está, vean. Es lo máximo que puedo agrandar, pero se ve el rostro de una niña. Pudiera ser bien una paraedolia. Pero es muy curioso, ¿no? Que dentro del recorrido de un panteón, en una de las capillas, por una ventana, el rostro de una niña se vea. Y les repito, y nuevamente vamos a lo mismo, ¿por qué en forma de niños? ¿Por qué los espíritus se hacen presente en forma de niños? esto que, que voy a decir se va a escuchar eh, raro no se lo tomen a mal pero los relatos siempre van así son niños son niñas eh, es una mujer de blanco o un hombre de negro y lo que voy a decir no se vayan a ofender pero nunca he escuchado un relato sobre una persona gay que se vea una persona con, como, con movimientos afeminados ¿por qué no? ¿por qué no hay como fantasmas gay eh, con movimientos afeminados? tampoco no hay muchos fantasmas sobre personas obesas muy obesas no hay relatos de que hayan visto personas fantasmas o espíritus fantasmas muy obesos eso es, eso es raro porque los espíritus siempre tienen que ser niñas niños mujeres de blanco y hombres de negro con sombrero no no les parece raro que, que no haya como fantasmas gays fantasmas obesos o, no sé, algún otro tipo de característica. Fantasmas compañeros. No hay fantasmas compañeros. Pero yo creo que ya en un futuro, o sea, ya en el 2050 o, o 2100, ya sí va a haber fantasmas compañeros, ¿no? Porque como que ya hay más eh, a, a, a apertura ya hay más apertura sobre las preferencias entonces ahora sí los, los los fantasmas cambiarán porque los fantasmas que estamos viendo ahora o los fantasmas que la gente menciona son como de hace 100 años como de hace 200 años no esos van a ser los fantasmas del futuro me dice por acá bellota exactamente sillones fantasmas dice elba elba beatriz Dice Adolfo, ellos arden en el infierno, <risa> oh, no manches, <risa> dice alguien más, este, Oslac, yo sí sé una historia de un fantasma gordo que vio mi mamá, eso estaría interesante, sería interesante hacer una transmisión especial sobre fantasmas raros, ¿no?, porque este de un fantasma gordo está interesante, los fantasmas ya usaron celulares, ¿Hay fantasmas de animales? Si hay fantasmas de animales, yo en mi canal de YouTube tengo un video sobre fantasmas de animales. Si no lo han visto, que ya fue hace como cuatro años, lo voy a reeditar y se los voy a volver a subir de fantasmas de animales. Existirán fantasmas de animales? Sí, eso es lo que estoy respondiendo. Vamos, Moises o Moisés nos acaba de contestar nuevamente en WhatsApp sobre esta historia de las Tengo un pelo. De gato. Ok, ahí está. Moisés. O no, Moisés. Dice, gracias por haber leído mi historia Oxlack. Vamos a, a compartir la pantalla. Gracias por haber compartido mi historia Oxlack. Esto pasó en la ciudad de Guadalajara. Los niños de la historia ya crecieron y no sabría decirte la edad que tienen ahora. Y por el momento desconozco algo sobre lo que ha pasado con mi amigo Julio. De igual manera, en algún momento oportuno te contaré mi historia y lo que pasa en mi casa. Y es cosa de diario, o hay temporadas en las que pasan cosas muy seguido. Eh, mi casa, tu casa, cuando gustes venir por Guadalajara, aquí te espero. Gracias, mi hermano. Pues interesante la historia de este fantasma llamado Pato, ...que se comunicaba con los dos niños de ambas casas... ...y que vivía entre las paredes. Vamos a ver este nuevo mensaje que nos ha llegado. Y dice lo siguiente. Mis papás decían que veía duendes de niño... ...y me ponía a jugar con ellos. Vivíamos en México... ...y en una ocasión que venimos de vacaciones... ...a donde vivimos actualmente... ...según dicen... ...que les dije que se metieron en las maletas... Y cuando llegamos aquí salieron de las maletas y se fueron corriendo al cerro. Saludos desde Aguascalientes. También mencionan que veía a mis abuelos que murieron antes de que naciera, que ellos me cuidaban. Nunca los conocí, pero el día que me mostraron una foto de ellos, les dije que eran ellos los que me cuidaban. Saludos, Oxlack, esta foto me costó una caguama, ya que en el antiguo compañero, ya que el. En, ya que el antiguo compañero de trabajo No la quería pasar Un día Que se puso a platicar con su esposa Y le mandó esta foto La esposa le regresó la foto preguntando ¿Quién era la persona que se veía Atrás de él? Vamos a ver la fotografía Vamos a ponerle zoom Y pues bueno, no No alcanzo a ver que sea una persona Como tal Pero Dicen que ahí se ve una persona en la fotografía. ¿Ustedes ya la observaron bien? Quizá como una persona con una... Uh, con una vestida de algo blanco, largo. Pero un rostro no le alcanzo a notar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Beatriz G, un abrazo a toda la gente que me está apoyando allá en YouNow con sus likes. Eh, gracias por esa manita de 10, Glenn. Gracias. Gracias a todos por esos likes. Vamos a llegar a 10,000 likes, gente. Yo creo que sí podemos llegar para que poco a poco comiencen a venir más eh, usuarios de YouNow y nos cuenten sus historias. Todos tienen historias interesantes y paranormales por contar. Y esta transmisión, tanto en YouNow como Facebook y YouTube, eh, va a ser un espacio para ustedes, para que me cuenten esas experiencias, para que las platiquemos y esperemos en algún momento juntos descubrir cuál es el misterio de estos temas. Nos mandan otro mensaje en WhatsApp y dice lo siguiente, cada noche mi hijastro, cada noche mi hijastro tenía miedo que apaguemos el foco porque decía que le, le pegaba Pancho su amigo. Lloraba con un miedo a veces a las 3 de la mañana. El niño se salía a jugar al patio y se oían dos voces de niños. Me dio miedo la verdad, no me la creí, me fijé y solo estaba el niño, solo con sus cochecitos. Saludos desde Mexicali, soy tu fan. Imagínense que el niño se salía a jugar a las 3 de la mañana con sus, con sus cochecitos en el patio y que se escuchaba que se reía junto con otro niño. Eso está tétrico, bastante tétrico el que el niño se salga al patio y comience a jugar a las 3 de la mañana con lo que parece un amigo imaginario. Por eso no quiero tener hijos, da miedo, qué miedo dan los niños, ¿no? Imagínense que me salga con amigos imaginarios, que se salga a mi patio, así me va a dar terror, por eso no tengo hijos todavía. Qué miedo, dice Zúñiga Pati. Elba Beatriz Acosta, fotos de demonios Oxlack tendrás. Recuerdo Ajá. que me han mandado. Eh, si sí está tétrico, esto está mal, dice Justin Edu. Un abrazo. A Brujita Jezebel, un abrazo también. A Joan Ocampo, hubieras de poner estrellas, bro. Las estrellas en Facebook no me las han dado. Un, en un libro de cuentos folclórico figura un mapa de aquelarres aquí les decimos Salamanca casualmente marca dos en mi provincia yo escuché una junto a unos amigos un aquelarre nos cuenta en Salamanca en España será y Melisa, Melisa no me ha contestado, no sé si esté eh, espero que Melisa no esté viendo la transmisión y esté enojada porque no la invitamos no, no me ha contestado Ok, vamos a seguir viendo los whatsapp que nos han mandado y dice Diego, nos han mandado un, unos videos Diego, vamos a ver qué dicen los audios, vamos a escuchar los audios. Hola Oxla, ¿cómo estás? Todo bien, te habla Diego acá de Argentina. Bueno, en su momento hemos hablado muchas veces, mi mamá te ha contado su historia de lo que le ha pasado en vivo. Bueno, nada, eh, te quería comentar que yo hago exploraciones urbanas, si te acordás de mí. Bueno, fui al cementerio de La Chacarita, un cementerio muy reconocido acá en Buenos Aires, muy grande, por cierto, con muchísima historia. Eh, y me pasó lo que te mandé en el video, muy raro, muy extraño, la verdad que me... Me llamó mucho la atención a la hora de editar el video. Todavía no lo he subido. Pero bueno, quería compartirlo con vos para, para que me des tu opinión. Tal vez eh, en alguno de, de tus videos o gente que te ha mandado material como este le ha pasado lo mismo. Se puede escuchar un. un como un. Eh, vendría a ser un sonido medio raro. Es como si el celular se quedaría sin señal, pero bueno, no estaba con un celular, yo estaba con mi celular en, en, en silencioso, ¿no? Pero eh, estaba filmando con una cámara Canon, una, una cámara común normal, que no tiene conexión con nada, y bueno, nada, me apareció ese... esa interferencia que se escucha, medio extraña, que, que no sé de dónde viene, la verdad, y bueno... En ese momento yo estaba en las catacumbas, en la parte más antigua del cementerio, que está todo tirado, y después de eso, en la edición, no encontré más nada más que eso. Puede ser que alguna otra interferencia pueda haberse escuchado, pero me parece muy extraño. Así que bueno, nada, te dejo esto para que lo mires, te dejo un gran abrazo y nos estamos hablando. Saludos. Saludos a nuestro buen amigo desde Argentina, Diego, nos ha mandado el video donde dice que estando en las catacumbas, ya ustedes escucharon el relato, pues hubo una interferencia en el video, son apenas 18 segundos, la gente de YouNow lo va a escuchar, la gente de YouTube y de Facebook lo va a ver, vamos a reproducir el video. Okay, no se reproduce, no se encuentra el video. Eh... Estoy eh, viendo que no se puede reproducir el video. Pero aquí nos ha mandado también el video en YouTube que se llama Catacumbas Abandonadas del Cementerio, La Chacarita. Eh, solamente que no sabemos en qué minuto se escucha la interferencia que nos menciona. Ya vio mi mensaje. A ver si... si ah, aquí está. Ya, ya, me, ya puede reproducirse. Vamos a verlo. Ahora sí, la gente en YouNow lo va a escuchar. La gente en Facebook... YouTube, lo va a ver. Vamos a verlo. Ok, es una interferencia muy pequeñita, ¿no? Es como si fuera... Sí, sí parece electrónica, sí parece una interferencia ahí electrónica, algo que ver con... Bueno, es que no tenía conectado nada, no tenía conectado nada, pero se escucha como algo... Sí, ese ese sonido se escucha como una falla electrónica ok pensando que pensando que los fantasmas se puedan o se quieran comunicar gracias por esa manita de, de 50 bombón gracias gracias por esa manita de 10 bombón gracias pensando que los fantasmas se quieran comunicar tal vez no todos se sepan comunicar eh, o hacerse ver o notar y quizá esto, este video no tenga mucho de espectacular y quizá ese sonidito tan raro no sea espectacular tampoco, pero si pensamos que está dentro de las catacumbas no lleva nada conectado a la cámara y de pronto hay ese tipo de interferencia, quizás que si sí, una energía trató de, de hacer algo con lo que pudo con esa cámara, ¿no? Si sí es extraña, si sí es extraña, estaría interesante, por ejemplo, realizar, realizar una investigación ahí, hacer una sesión de psicofonías, eh, grabar por algún tiempo ese espacio, poder llevar a alguien de estas personas que dicen que ven fantasmas ese tipo de personas que que dicen tener esa sensibilidad ese don para ver si pueden ver algo o sentir algo como les repito en león una mujer se me acercó me dijo que su hija tenía un problema y el problema era que veía espíritus constantemente y eso era molesto para ella entonces, eh, pues, se, se acerca más con la preocupación de qué hago con mi hija de, del de cómo, del de querer ser, eh, no sé, darse a promoción, ¿no? Darse una promoción. No, simplemente estaba preocupada por su hija. Entonces, ese tipo de personas que sí puede ver cosas que luego haremos un, un programa especial sobre gente que es vidente o que tiene la sensibilidad de ver espíritus, sentir energías y demás. Alguien que tenga muy desarrollado eso, Poder, poder llevarlo a esta catacumba y poder hacer esos experimentos. Eso lo voy a comenzar a hacer en el 2022, en este año nuevo que viene. Mis eh, nuevos videos serán precisamente sobre hacer este tipo de experimentos. Me voy a llevar dinero, me voy a llevar esfuerzo, me va a llevar mucho tiempo y quizá no vaya a obtener nada de evidencias espectaculares, paranormales. Pero con lo mínimo y lo poco que pueda capturar, ya estaré aportando algo a, para que poco a poco comencemos a saber el, cómo se puede comunicar uno con el más allá, si es que los espíritus están en algo que se llame el más allá. Vamos a ver, nos manda otro video. Dice, te voy a mandar un TikTok también que hice, se puede ver una sombra. Vamos a ver este TikTok que hizo, donde se puede ver una sombra en ese lugar. Eh, yo pensé lo mismo, Oxlack. Siempre grabo mis videos con la misma cámara y nunca me hizo ese sonido muy raro. Vamos a ver, gracias Diego desde Argentina. Vamos a ver su TikTok. Le quito la música porque puede marcar copy y nos pueden bajar el, el, el video. Ok, no noto, no noto, vamos a reproducirlo nuevamente, no noto la sombra. Sí se ve una sombra grande ahí, una sombra grande, pero no sé, me parecería que sería de alguien de tu equipo, amigo, quizá que estaba proyectando la sombra. Ya, ya vi bien la sombra, ya vi, pasa por abajo de esa madera, ¿no? De esa repisa. Es una sombra que pasa por abajo de la repisa, ¿no? Ahí. Ahí está interesante, ¿está interesante el TikTok? Sí. Obviamente, amigo, eh, debemos de ser siempre honestos, honestos, si... Sí. Si sabes que alguien más pudo proyectar la sombra, pues bueno, eh, tú sabrás que, que eso no fue paranormal. Pero si sabes, si realmente es una sombra que, que no sabes de dónde salió, pues bueno, interesante esa, eso que captaste. Y como les repito a la gente, la, las evidencias paranormales que de pronto se pueden grabar, por ejemplo, en esta parte, Diego que es explorador no no deben de ser espectaculares no son espectaculares debemos incluso agradecer un poco si hay un, un pequeño destello de algo que no sea normal porque nos puede indicar la presencia de algo que nosotros no podemos ver estamos muy acostumbrados en internet a querer ver ya la bruja la bruja que ataca la bruja que ya sale con la sangre o la boca ensangrentada y un montón de jaladas que se inventan ahí muchos de los exploradores paranormales y de la gente que habla de estos temas, pero no, la mayoría todos son videos falsos. Y estos videos que no son impresionantes, que son a peque, a unas pequeñas cosas casi que no se notan, esas son las que son más verídicas y son las que son interesantes para investigar, porque ahí sí pudiéramos estar hablando de un verdadero fenómeno, y no de ahí de que la bruja la encuentras en el cerro, y que que bruja maldita, y que déjenme trabajar, déjenme trabajar. Eso son charlatanería pura, gente, charlatanería pura, no crean todo lo que ven en internet, Estos videos son falsísimos, dan hasta pena ajena, pero bueno, acá tratamos de hablar del tema de una forma... Interesante, porque eso nos llama la atención, porque quisiéramos saber más sobre, sobre esa otra realidad. Y si quieren ver como espectacularidad, pues bueno, está el entretenimiento, que es donde salen las brujas. ¡Déjenme trabajar! Es el mismo número, sí, sí, sí, un abrazo para María Rodríguez también. Dice, sí, tal cual, ese día solo estábamos en el cementerio. Estaba solo en el cementerio y yo estaba filmando parado en la única puerta por donde entra la luz al mausoleo y mi sombra no se ve. También es muy raro y me di cuenta a la hora de editar el video. Muy bien, Diego. Gracias. Si me permites, voy a tomar estas dos evidencias que nos has mandado para hacer un pequeño video para el canal de YouTube. Y te agradezco pues, que nos compartas estos, estas pequeñas evidencias, pero muy... Muy valiosas, muy valiosas. Gracias, mi hermano. Tenemos acá este mensajito. Eh, dice, ya, ya lo habíamos leído del niño que tiene su amigo imaginario y que salió al patio a jugar. Dice, a veces me tocan la puerta en la noche y no es nadie. Acá tenemos otro mensaje. Dice, el día 4 de este mes mi hermano se quitó la vida. Vino mi hermana del norte y dijo escuchar una respiración profunda. Ella no sabía, pero esas respiraciones las hacía a mi hermano cuando sentía miedo. Y a mi tía, que vino también a acompañarnos durmiendo, le acosa, le, le acosa, le jalaron el caballo tres veces, cosa que hacía mi hermano. Soy el temolote. Bueno, primero, pues, lamento, a mi hermano, lo, lo sucedido. Con tu hermano apenas este 4 el día 4 de este mismo mes es algo muy reciente lamento tu pérdida eh, espero que tengas pronta resignación o que al menos una entendible resignación que te haga sentir mejor y bueno es raro lo que mencionas que tus familiares al, al venir eh, seguramente al, al funeral pues tuvieron estas experiencias a alguien le respiraban y a tu tía le jalaron tres veces el cabello híjole <coughs> puede ser puede ser que efectivamente sean pues estas entidades que, que de pronto se ven ya en otro plano y quieran comunicarse no lo sabemos, eso lo vamos a descubrir cada uno en su momento. Eso es seguro. Lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte y después de eso, no se sabe, no se sabe, es un gran misterio. Quizás sigamos, quizás sigamos en este plano terrenal, quizás sigamos en el universo, quizás descubramos qué es el universo o quizá simplemente desaparezcamos y no seamos más que una sola existencia que se desvanece cuando morimos y nos perdemos para siempre las dos las dos cosas son bastante atemorizantes el desaparecer para siempre el dejar este plano terrenal la existencia misma el universo y olvidarse olvidarse para siempre de lo que fuimos o el permanecer ahí como atrapados en otra realidad. No sé qué ustedes prefieran. Si descansar para siempre en paz y desaparecer y ser olvidados. O quedar atrapados en otra dimensión, en una dimensión inmaterial. Gracias a Vero Romagui, que se ha convertido en fan de esta transmisión. Al Mux 1849 se ha convertido también en, en fan en esta transmisión en YouNow apóyeme con sus likes para que podamos subir pronto y tengamos más audiencia en estas transmisiones de YouNow y mucha más gente nos platique sus historias paranormales voy a seguir con el YouNow, con el YouNow, con el WhatsApp y ahorita leo comentarios de Facebook y de YouTube, ok, vamos con esto, ah ok, nos manda una pregunta de, buenas noches SoftLac. este es el caso de la hada que no tuvo continuación Ada que al parecer tenía huesos reales que ibas a investigar con Ana Luisa. Ya recuerdo, tiene muchos años esto. Y mira que esta Ada <coughs> la hicieron, desaparecer la desaparecieron, no, no sé quién la tenga. Se, se supone que era real, pero así como la veo, pudo haber sido hecha con papel, ¿eh? A lo mejor simplemente solo, solo fue un engaño y por eso no la compartieron. De hecho, tiene el logotipo del Canal 28, donde fue presentada en televisión, pero, por ejemplo, a, a ninguno se le dio la oportunidad de examinar este cuerpo. Sería Sería interesante, sería bueno en algún momento que me comunicara con Ana Luisa Cid y le preguntara que, de qué, qué pasó con este caso y si era verdadero o falso. Nadie más me preguntó sobre esto, por eso ya no hablé más. Pero si hay interés sobre este caso, sería bueno revivirlo. Gracias por, por tu mensaje. Vamos a leer otro. Eh, aquí, buenas noches, de casualidad, ¿sabes qué tipo de insecto es este? Si sí, esto, esto es una polilla, esto es una polilla, obviamente tiene un nombre muy raro, pero es una polilla, no tiene nada de malo, son animalitos que salen en la noche, son nocturnos. Entonces, no tengan miedo, no son de mal agüero. No son venenosos, no causan daño, son, son mariposas nocturnas, son polillas. Que tenga muchos pelitos y que esté muy rara, pues así son los insectos, ¿no? Así suelen ser medios extraños, pero no tienen nada de malo estos insectos. Voy a leer algunos comentarios en Facebook y YouTube. Y vamos nuevamente con los mensajitos y las cosas que me han escrito en Whatsapp. Vamos a darle un agradecimiento a, a Omar Fernández que nos mandó 25 pesotes de super etiqueta. Gracias Omar Fernández por apoyar este programa. 25 pesotes es lo que les menciono, de 14, de 10, de 20, de 50 pesos, de 100. Lo que puedan es importantísimo y les agradezco mucho para que estas transmisiones puedas puedan hacerlas todas, todas las, las noches. Creo que repetí lo mismo. Al gracias a toda la gente que nos ve allá en YouNow y gracias por sus likes. Tenemos 5,297 en este momento. Por favor, sigan apoyando con esos likes allá en YouNow, con esas manitas de 10, de a 100, de 50, todas las manitas que les salgan. apóyenme con esos likes. Y en Facebook con sus compartidas, gente. Mientras no haya estrellas, con sus compartidas, gracias por compartir esta transmisión. Estamos hablando precisamente de amigos imaginarios o fantasmas. Para la gente que llegó tarde, les voy a volver a poner el video con el que iniciamos este, esta transmisión. Una niña eh, es entrevistada por su mamá, le pregunta que, qué le pasa y esta niña comenta que niñas que están muertas la molestan. Este video fue subido a TikTok. Lo más curioso es que al parecer es eh, el video es más de más tiempo. Pero en TikTok solamente se subió por algunos segundos. Si alguien sabe dónde puedo encontrar este video completo, quizá podamos encontrar a la familia. Y si es así, puedo ir hasta el lugar, si, si la familia me lo permite, y hacer un reportaje directamente. Vamos a ver nuevamente ese video con el que iniciamos esta transmisión. Vamos a ver nuevamente el video. vamos a verlo mamá son malas quién mami mi amiga son malas quiénes son malas mi amor cuáles amigas mi amiga mi aguanta, mamá ¿Vete? mamá no quiero mi plato por qué mami mi amiga muerta mi cuáles niñas mi amor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 Nos dejaron ese, ese fragmento. Eh, una, un abrazo para Adolfo Tejerina, de, de eh, a Stephanie Barrientos. Hola, un saludo, buenas noches. Se ve que sí hace un poco de frío. El niño de mi vecina dice que tiene una novia llamada Blanca. Ese, ese mensaje lo habíamos leído. Hola mi mamá, acá en Ecuador vio muchos duendes y chupacabras y han escuchado un lamento de la llorona, dice Justin Edu Dormí en un descanso en Picton, Australia y en un sueño vi a dos mujeres y hablaban en inglés, victoriano Yo de plano les pregunté mis sueños en inglés moderno, estaba muy asombradas Ok. Azucena, ¿cómo ven? Son muchos videos de fantasmas en YouTube que son falsos. Y por ello me muestro la mayor parte de escéptico. Quisiera averiguar más detalles sobre lo que vi. Dice Alon. Alon, créeme que siempre sí me pasó. Quedé súper aterrada. Están platicando ahí en Facebook y en YouTube. Eh, a brujita Jezebel que siempre nos acompaña en estas transmisiones. Le mando un abrazo. Dice, oye Oxlack, ¿estaría bien que hicieras un recorrido o una visita de algún lugar embrujado o con alguna historia interesante? En tu estadía, bueno, ya es, es que YouTube me tiene en Shadow Band, que es me tiene bloqueado, pero yo sigo subiendo constantemente videos a mi canal de YouTube y a Facebook. Facebook también me tiene bloqueado, me tiene en Shadow Band, pero si ustedes me buscan en YouTube y en Facebook, verán que subo videos constantemente y muchos videos son precisamente de lugares a donde he ido a explorar y lugares donde he hecho. ...pues estas experiencias paranormales, entonces por favor búsquenme en YouTube o en Instagram o en Facebook porque las plataformas no sé por qué me tienen bloqueado, no, me, no comparten mis, mis, mis cosas, todo lo que hago no los comparten, toda la gente que viene y que entra es porque ya me conoce, pero Facebook y YouTube desde hace mucho, desde hace casi cuatro años me tienen bloqueado y no comparten mis cosas. Tenemos cinco dolaritos, gracias a Karen López. Hola Oxlack, me encanta tu contenido. Hace tiempo que no podía ver tu transmisión, pero hoy sí tuve la oportunidad, sigue así. Que sí. Karen López, gracias, gracias por apoyarme con este super chat. Mira, estoy transmitiendo casi todas las noches, quizá unas cuatro veces por semana, y vamos a estar hablando de estos temas, o a veces en compañía de Melissa, hablamos sobre otros temas, pero siempre será interesante, se los... Se los prometo. Dice. Oye, ¿por qué solo en los cementerios hay, como te lo digo, energías muy pesadas? Muy, pero muy pesadas. ¿Y por qué los niños no pueden entrar a los cementerios? No sabía que los niños no podían entrar a los cementerios. Pero. Sí había escuchado como que a los niños les da esto que se les llama aire. A los niños les puede dar aire. Si son muy pequeños a estos niños. Pueden agarrar como esas energías, o sea, esto es real, ¿no? Esto sí pasa. Y, y comienzan a llorar mucho y no se calman con nada, hasta que los bañan o les dan una limpia de huevo o con algunas hierbas. Esto se hace muy común en los pueblos en México. Cuando los niños lloran mucho es porque les dio aire, porque alguna persona cuando salieron a algún lado les impregnó como una mala energía y están, este, les da aire, se les llama así en México. O también se les puede hinchar un ojo, y eso también es aire. Eso se le llama al, al agarrar malas energías. Aún en nuestro tiempo, que es tan moderno, hay situaciones como estas, en donde nadie puede negar que efectivamente suceda esto, que un tipo de acercamiento con algo, te suceda en que, tengas una, que estés incómodo, que se te hinche un ojo, que se te tuerza la boca, etcétera, porque agarran aire. Médicamente seguramente lo tendremos, haremos esas preguntas en algún programa, porque los médicos deben de, de tener una explicación para esto, pero por el momento se sabe que con limpias, con un baño con hierbas y demás, pasándoles un huevo, con esto se limpia a las personas, a los niños, y se les quita eso que se les llama aire. Oxlack, por donde vivo se escucha que corren por las noches como a la una en adelante. Enfrente de mi casa, cuando me asomo cuidadosamente, no hay nadie, dice Elba Beatriz, que escucha que corre, que pasan corriendo. Natalia Princes, chulada, dice, hola Ox, haz un moco sobre la reencarnación. Natalia Princes que nos apoya con 20 pesotes, gracias Natalia, claro que sí, podríamos hacer un moco sobre reencarnación, me gusta el tema Natalia, gracias por apoyarme con este, con este super chat de 20 pesotes. Dice Osvaldo Bravo, saludos y abrazos cósmicos señor Oxlack y a toda la familia de esta gran comunidad, con ustedes a cada paso, difundan familia en frente a tus miedos, ¿quién dijo miedo?, Osvaldo Bravo, un abrazo Osvaldo, gracias por el apoyo, cuando hay Moco Oxlack, cuando venga melissa melissa aparece y desaparece, es como la llorona, gracias a Gerardo Vengativo por 50 likes mi hermano, que nos ve desde eh, Argentina, Gerardo Vengativo nos apoya allá en YouNow con 50 likes, y María Rodríguez con manita de 10, y Broly con manita de 10, qué buena onda chicos, gracias por estarme apoyando con los likes allá en Yunao. Know. Y, y Moco hay cuando Melisa aparece, Melisa yo creo que ha de ser como un fantasma que yo solo veo, que de pronto, de pronto me dice vamos a ser Moco y de pronto desaparece por semanas, Melissa ha de ser un fantasma, no sé si exista realmente esta muchacha. Evelyn Aveles nos manda un extraterrestre. Gracias, Evelyn. Luis Fernando Solís, buenas noches. Natalia Princes, un abrazo. Eh, oye, ¿por qué solo en los cementerios? Ok, Natalia Princes envió un superchat. Gracias, ya vi, ya vi el superchat. Gracias. El caso de Fernanda Ni. El caso de Fernanda Ni fue interesante. <coughs> fue muy interesante, pero creo que terminó por ser falso. ¿Saben qué sucede? Gracias a Karen López, que nos mandó otros cinco pesotes, no, cinco dólares. No, ese ya no lo había mandado, ya lo leí. <ríe> El caso de Fernanda Ni, ¿saben qué pasa con esto? Que hay casos... <ríe> Ahí estoy poniendo esto. Hay casos... Hay casos que, que, que suceden las, las cosas paranormales. Y como llaman mucho interés esperan a que sucedan más, pero como no vuelven a suceder más, ellos comienzan a, a forzar que pasen los fenómenos o a cualquier cosa le comienzan a llamar que fue algo sobrenatural. Y es aquí cuando empiezan estas, estas historias, como hemos visto de Carlos Neym, como hemos visto de Mario, Mario Lara, como el caso de Joshua Luke, como el caso del de el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro muchacho, el de Fernanda Ni, nee, porque todos comienzan con un, un suceso que pareció raro. Sí pasó algo, pero como llamó mucho la atención en redes sociales, quieren seguir haciéndolo y es ahí donde se transforman en charlatanes de algo que sí había sucedido, algo pequeño, paranormal, que sí había sucedido comienzan a distorsionarlo y hacer ya charlatanería. Eso es lo malo de, los, de estos casos que vemos en Internet, que se preocupan más por tener likes, por tener audiencia, porque la gente los voltea a ver, que por el fenómeno paranormal. Dice Orián, sería un buen tema relatar los casos de posesión confirmados por el Vaticano. Sería bueno hablar con alguien que sepa sobre posesiones. Vamos a invitar a personas que sepan sobre posesiones y que tengan videos sobre posesiones para, para poderlos transmitir aquí. Saludos a Sa señor Moret. Le mando un enorme abrazo aquí pues apoyando, disfrutando el contenido. Señor Oxlack con usted a cada momento. Gracias. Ah, yo creo que por aquí andaba Santo Moret. Le mandamos un abrazo a Santo Moret que andaba, yo creo que aquí, mandando saluditos y que no lo vi. Vamos, vamos nuevamente con el WhatsApp. Para ver, miren todos los mensajes que nos han mandado esta noche. Son bastantes. Vamos al que sigue. Dice, mi hermana de chiquita tenía un amigo imaginario que la aparecer mi hermano también tuvo. Un amigo imaginario que la aparecer mi hermano también tuvo. Ok. Su hermana y su hermano tuvieron un hermano imaginario. Eso es lo que nos dicen en este, en este WhatsApp. En este otro nos dice lo siguiente. Buenas noches, Oxlack, hablando de fantasmas. ¿Por qué no se ven fantasmas obesas? Te platico mi historia. Ok, aquí va ya de un fantasma obeso. Por fin. Mi papá estaba obeso. Estaba demasiado gordo. Él murió el 24 de agosto del año 2020. Hace un año, el 4 de octubre. Se me apareció en mi casa donde actualmente vivo, en Guadalajara. Se me apareció como una sombra. La sombra era delgada. Como si fuera una persona con capucha. La sombra no era muy negra como la gente sombra que se ha visto en los videos de YouTube. La sombra era como de una persona como si yo estuviera acompañada de alguien. Estaba sola en ese entonces. El 4 de octubre es Día de los Franciscos, así se llamaba mi papá. El señor quería que le prendiera su vela ese día. Cuando se fue la sombra, corrí a su altar, le prendí su velita y hablé con él. No tomé foto porque en ese momento estaba en shock, pero su sombra no era de una persona obesa. Ok, y ella, ella relata que vio el fantasma de su papá o la esencia y que esta esencia no era obesa, que era delgada. En vida estaba obeso, pero en esencia es delgada. Es decir, como que en vida, sí, obviamente lo, lo que tenemos, la carnita, la grasa y demás, pues es algo material, físico. Pero nuestro espíritu es esto como humo, como una esencia, como un aroma incluso pudiera ser, ¿no? Así como un gas, así se, se podría pensar que sería nuestro espíritu. Por eso no hay fantasmas gordos. Suena, suena interesante y lógico esto, ¿no? Suena interesante y lógico que sea así el asunto, el por qué no haya fantasmas obesos. Mi nombre es Armando. Dice, hola Oxlack, te envío este audio. Si te hace interesante, te cuento la historia. Mi nombre es Armando. Vamos a escuchar la historia de Armando que nos mandó este mensaje en WhatsApp. <risa> Pues está interesante, si no, no sé, serán las voces del infierno. Vamos a preguntarle que nos cuente la historia. Estuvo raro, ¿ustedes qué creen que haya sido? Ah, ya, ya, ya me la, la mandó. Ya la tenía preparada. Ya la tenía preparada. Vamos a escuchar la historia. Dice, hace muchos años mi madre tenía un estéreo viejo que reproducía discos de acetato. Y como era lo único que reproducía el audio, y como era lo único para reproducir audio a gran volumen, lo voy a leer otra vez porque me equivoqué. Dice, hace muchos años mi madre tenía un estéreo viejo que reproducía discos de acetato, y como era lo único para reproducir audio a gran volumen, lo conservé y conecté a mi computadora de escritorio. Debo ser sincero, y a veces cuando ponía el radio, captaba las señales de una base de taxi cercana. Pero en una ocasión estaba jugando en mi PC y mantenía conectado el audio al estéreo, y en esa noche se fue la luz dos veces. Cuando regreso... Cuando regresó, nuevamente prendí la PC con miedo de que se volviera a ir la luz y fregar mi PC. Pero la prendí. Mientras cargaba el sistema de modo seguro por apagarse repentinamente, prendí el estéreo y seleccioné el botón de entrada de audio. Noté que de fondo se escuchaba algún ruido muy leve, como de una máquina o algo. No le temé mucha importancia hasta que prendió la PC y puse nuevamente música y mi juego pero no se reproducía. Verifiqué las entradas pensando en que se habían quemado, pero al parecer todo estaba bien. Cambié a modo estéreo FM y tampoco podía sintonizar las estaciones. Así que me acerqué a la bocina para ver qué era lo que podía estar pasando. Y fue cuando escuché un sonido que se repetía. Debo decir que pude haber grabado video, pero solo tenía una notebook de muy baja capacidad. Y lo que hice fue solamente grabar el audio porque en verdad se escuchaba muy, muy bajito, a pesar de subir todo el volumen. En ese tiempo, así como ahora, tenía interés en las cosas de lo paranormal. Así que me metí, así que me sentí afortunado y desde la notebook de mi hermana grabé dos audios. Esa noche los edité en el, esa noche los edité en el editor básico de Windows y subí el volumen lentamente. Y subí el volumen lamentablemente. No hablé para verificar que el audio original se reprodujera, tal cual. Pero al subir el volumen e invertir el sonido, Pude escuchar algo que la verdad me dio miedo. Se me salió una lágrima de miedo y desconecté el estéreo para no prenderlo hasta dos días después. Te paso el audio invertido y aunque dura poco, creo que sí se alcanza a escuchar lo que yo escuché, que es algo como, ¿dónde estamos? Queremos nuestras almas. Seguido de un suspiro y un sonido de máquina. ¿Dónde estamos? Queremos nuestras almas, según es lo que se escucha en el audio que escuchamos hace un momento, lo vamos a volver a reproducir, dice ese es el audio y sé que no es necesariamente y sé que no necesariamente debe salir en tus videos, pero te lo dejo como muestra y evidencia que podríamos tener alma o lo que sobra de nuestra energía vital después de la muerte, puede tener conciencia y querer un alma para no desaparecer saludos desde talpan ciudad de méxico talpan o tlalpan saludos hasta ciudad de méxico vamos a escuchar dice que en la grabación se aprecia dos frases dónde estamos nuestras almas un suspiro y un sonido de máquina vamos a escuchar con atención y vamos a ver si efectivamente se escucha dónde estamos nuestras almas vamos a escuchar <música> ¿Lo escucharon? Sí, dirá, ¿dónde estamos nuestras almas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Imaginemos por un momento que, que nuestro amigo haya podido captar voces del más allá y que efectivamente se escuche la frase donde estamos y otra que diga nuestras almas. Imaginemos que esto es real. Si es así, me, parecía, me parecería bastante angustiante lo que estos espíritus claman porque estarían en un constante padecimiento, en una constante angustia pidiendo por sus cuerpos o sus almas desconociendo el lugar donde estén teniendo conciencia de que en algún momento tuvieron vida, de que en algún momento eran materia y que ahora son inmateriales, que ahora son espíritus, que quizá vagan en la nada, quizá flotan, quizá están solos, quizá se sienta frío, quizá se sienta angustia, desesperación. Es como si a uno lo enterraran con vida. Sería algo así precisamente como si alguien fuera enterrado con vida para siempre y desde ahí desde su ataúd desde estar bajo la tierra atrapado para siempre estuviera tan angustiado porque toda la eternidad estaría en esa oscuridad permanente fría y solitaria eso hace sentir bastante temor de morir y la voz que clama o esa energía que despide podría ser captada por algunos de estos aparatos. Eso sería lo más aterrador que se me puede ocurrir al momento de morir. Que nuestros cuerpos bajo la tierra sigan con conciencia, con conciencia para siempre. Hay historias de... Hace algunos siglos en Inglaterra En donde se hablaba de los cráneos que aullaban O los, o los cráneos que gritaban o gemían Cráneos eh, Que estando bajo tierra Estando emparedados Pues emitían ruidos Emitían sollozos Aullaban, gemían, gritaban cuando sucedía esto, se sabía que había alguien enterrado, algún cuerpo enterrado en alguna parte de esas casas donde los cráneos aullaban, donde los cráneos gemían. Porque se cree que en el cráneo se pueda contener el alma, se puede contener ahí el alma, el espíritu. Y si es así, imagínense cuántos cráneos están bajo tierra capturando o apreciando el alma, el espíritu. Vamos a escuchar nuevamente este audio que nos hizo reflexionar un poco. No sabemos y tampoco estamos diciendo que, que sea real, pero si lo fuera es escalofriante. También más a recordar. <coughs> También me hace recordar cuando mi radio se prendió solo y emitía un ruido similar a este, ¿recuerdan? Pudiera ser que los fantasmas pudieran intervenir los aparatos y quisieran este tipo de, de cosas. Mi, está mi video en YouTube donde encuentro, llego del gimnasio, escucho ruido en mi habitación Pensé que alguien se había metido a mi cuarto y estaba viendo la tele. Cuando abrí la, la puerta, veo que la tele está apagada, pero se escucha el ruido, un ruido muy similar a este. Y cuando me doy cuenta, había un pequeño, eh, una pequeña bocina que no tenía pila, no estaba conectada y no servía desde hace mucho. Y desde quizá un año y meses ese día que yo llegué estaba prendida sin estar conectada sin tener pila y se escuchaba un sonido como el que acabamos de reproducir eso lo pueden encontrar en mi canal de youtube también y puede ser que efectivamente ¿eh? que ellos puedan intervenir los aparatos electrónicos y ...quieran comunicarse con nosotros. Evelyn Avilés dice... ...en cada caso... ...en caso de que sea real... ...quizás se sienta más tranquilo... ...prendiendo una vela en el lugar donde se grabaron esas voces... ...ofreciéndole la luz a quienes necesite tomarla... ...dice Evelyn Avilés... ...quizá por eso se, se prendan las luces... Las, ...las velas, ¿verdad? ...pero para toda la gente que está en el panteón... ...bajo tierra... ...prenderle una luz encima pues no va a haber la luz, ¿no? Tendría que prenderle una luz cerca de su cuerpo. Hay una costumbre de Día de Muertos en Campeche, en donde la gente saca los huesos de la tumba, los saca y los limpia. En este caso, por ejemplo, eh, en un momento anual, al menos le dan luz, luz de sol aire y todo a esos huesos, a esa presencia, de energía o espíritu que se guarda en el cráneo y lo sacan de la tumba, el día de muertos en Campeche, si uno en algún momento, si podemos descubrir qué hay detrás de la muerte, qué pasa después de que morimos, quizá nos demos cuenta que quedamos atrapados y entonces la actividad de la sociedad cambiará con respecto a los cuerpos de ca de los cadáveres por eso dicen que los fantasmas son errantes que piden luz quizá porque quedaron muertos en un lugar donde no hay tumbas donde no hay velas donde no se hizo um, una oración y donde quedaron atrapados que se quedaron perdidos gente que fue secuestrada gente que fue torturada y fueron asesinados y enterrados en fosas comunes en diferentes partes de México hay muchas fosas en donde se han metido personas desaparecidas que las han matado, apenas el día de ayer estaba viendo una noticia en donde eh, en pozos en la región de Guanajuato en donde pozos de agua muy pequeños, donde no caben bien los cuerpos, pero le ponían grasa alrededor de ese orificio y metían los cuerpos y, y dejaban que cayeran al pozo y ahí había varios cuerpos, varios cuerpos de personas que, que han sido secuestradas y que no las regresan, o de personas que están dentro de, de este tema del narcotráfico y son asesinadas, y entonces así desaparecen los cuerpos, no les dan oportunidad de ser enterrados, simplemente los ponen en algún lugar, les echan cemento y demás, y entonces... Si esto, la idea que tenemos de que el cráneo guarda la esencia o el espíritu de la persona, pues es el que clama, es el cráneo que gime, que aúlla, que grita, como lo relataron en los siglos pasados en Inglaterra. Puede ser así. Tenemos muchas llamadas telefónicas, digo, muchos mensajes eh, sobre este tema en WhatsApp. Los estoy viendo ahora mismo, pero es momento de que vayamos a descansar, yo creo que podemos seguir con esto el día de mañana, con todos los, los mensajes que quedaron pendientes sobre este tema, y lo seguimos platicando, ¿son amigos imaginarios o son fantasmas? ¿Qué es lo que ven los niños? ¿Qué son esas presencias? Brujita que se ve, le da risa que, que se diga a gemir, pero, pues es que sí, se gime, se gime de dolor, se gime de placer, eh, etcétera. Pero a Brujita Jezebel le gusta lo de gemir de placer, ¿verdad? Brujita Jezebel, eh, gracias a todos por acompañarme esta noche en esto que puede ser Moco, encuentro con lo desconocido y demás. Cada noche vamos a tener algún tema especial, ya sea solo o acompañándonos también de Melissa que le vamos a, a llamar desde ahora, Melissa la Llorona, porque aparece de vez en cuando, o algo así, y vamos a seguir viendo, todo lo que nos ha mandado al WhatsApp, nos mandaron videitos, fotografías, e historias de este tema, mañana continuamos, con este tema, amigos imaginarios, o fantasmas, me despido, son las 11 con 9 de la noche, hora centro de la Ciudad de México, les mando un abrazo a toda la gente que me ve en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos y España. Gracias a todos. Descansen. Síganme en todas mis redes sociales. Búsquenme porque subo videos constantemente a mi canal de YouTube y comparto cosas en mi Facebook todos los días. No les va a llegar porque no me comparten las aplicaciones. Estoy baneado de Facebook y de YouTube, pero sigo subiendo cosas y si les encanta los fenómenos paranormales y los temas que manejo pues ahí me pueden encontrar gracias a ilsa salsa también ilsa salsa y a beatriz que descansa sandra también gracias a todos por apoyarme con sus likes isabel isabel un abrazo isabel gracias a todos gracias a carlos Almijo a los oxlatosos que están viendo esta transmisión, a César Hernández, a Nati Princes, a Anaela Price. Gracias a todos por su apoyo, por sus superchats, por las compartidas, por los likes y por el aprecio. Los quiero mucho. Descansen. Hasta mañana.